Sí, no, igual para. ¿Qué? Eh, yo creí que era que siempre había sido lesbiana Esto es de lesbiana No, tiene un pasado hetero Muy wow. hetero wow. Muy hetero Hola Yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos Un video especial sí. Que se le ocurrió a mi amorcito ¿Qué sí, sí. Se le ocurrió a mi amorcito Así, Así que está... apóyenlo Porque últimamente Mis ideas no tienen apoyo No, no, no es verdad No es verdad Sus ideas le van muy bien también Tuvo grandes ideas, mi ¿no, amorcito No, no, no, no es verdad. Tuvo grandes verdad. ideas Bueno, el video de hoy Es reaccionando a 20 cosas Que no sabías hacer Hace cinco minutos. Eso qué quiere decir. Que te vamos a mostrar una batería de situaciones, cosas y videos sí. que ya vas a ver. No voy a adelantarte nada. Y vos es muy lesbiano el video, ¿igual o no? Es muy lesbiano. Sí. Lo amo. Es te muy me lesbiano. Voy a poder, me está contando. Y si no sos lesbiano ni lesbiana te puedes quedar también porque es muy interesante ver tu reacción. ¿Y qué quiere? Y ¿De qué vamos a hablar? Y ¿no? Vamos. ¿Sos? Bueno, yo no voy a decir nada. Lo único que te voy a decir es que te voy a generar una pausa hermosa para que le des like al video, que comentes, que dejes tus comentarios y bueno, eso, que piensas, amor? También te puedes hacer miembro del canal, el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, pero nos ayuda un montón igual compartir, comentar, aprender la campanita, activar las notificaciones del celular, porque si no, no te van a llegar las notificaciones. No, no te enteras Y después nos dicen, che, no me llegó, bueno, no te llegó la notificación porque no activaste la campanita. es eh, del celular, eso. ¿Verdad? Así, ¿Verdad es que así, sí? Así, es que así que bueno, eh, arranquemos, contame un poco, la verdad que no tengo la más. No, eso así, te voy a mostrar videos de celebrities. Que dejaron a sus hombres por mujeres. Me estás cargando. O sea, no, no, no, de, no, no, no. de torta. No, no, no, no. O o sea, de de no, de torta nada. No, No, no, en realidad no No, necesariamente. no, no. No, no, no. No, no. No, si quiere etiquetar, que etiquete, pero no etiquetes. Igual yo siempre digo, etiquetarse para desetiquetarse. Esa es mi, mi frase del 2021 de acá. por bueno, Entonces, te voy a mostrar celebrities que dejaron hombres por mujeres. Y después vamos a discutir por qué pasa amo, esto para vos. Amo estar analizando esto. Me siento como, es una vez más comentaristas, comentaristas LGBT. Exacto. Me encanta verlo. No puedo esperar. Te vas a sorprender, ¿eh? Te bueno, vas a sorprender. Sí, seguramente porque yo no sé nada de esto, así que dale. Bueno. Eh. O sea, son mujeres que dejaron a hombres. Hombres por mujeres, a hombres famosos, por, millones, millones, millones, okay. por mujeres, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, Ah. Claro, están diciendo eso, ¿es verdad? Uno sí. ¿De relación, relación o de, de matrimonio y matrimonio. Sí, dicen igual son solo la gente famosa, no la gente. Por la eso, regacio. pero en este caso estamos poniendo a la gente famosa como ejemplo. Que ¿Viste que uno dice, eh, otra vez se separó, eh, otra vez tiene otro, otra pareja? Activa los subtítulos, ¿no? Porque después se enojan que no hay subtítulos, eh. Activen los subtítulos. Love triangles of any kind are exhausting, dramatic, and often come as a shock to at least one party involved. Ya me estoy divirtiendo y these ladies all added an extra element of surprise to their Está Está chequeado. Ey, ey, ey, Pero, está, está, chequeado? ¿Eh? está chequeado. O sea, está chequeado es posta, lo es que vamos posta, a ver, porque es ver estas mujeres me está como poniendo nerviosa. ¿Por qué? No sabía, no sabía que habían pasado estas cosas. Son no, un montón, le, le, le, le. O sea, y son muy conocidas. Bueno, dale, poné. for the Company of Another Woman. Amo, amo este video. Es muy buen título. Angelina Jolie. Angelina Jolie married su primer husband el actor británico Johnny lee Miller. In bonito. No hey. bonito. No sabía. Muy bonito. que Se ha casado con este chiquito. Yo tampoco sabía. ¿Cuántos casamientos tuvo esta chica? Bueno, se perfecto. casó con un montón de pibes. No tengo idea con cuántos. Bueno, a ver. Ojo, muchos casamientos. Tortapada. 1996. But soon after embarked on an affair with model actress Jenny Con la que hizo Shia? No. No, no, no, Shia no. No, eh, me parece que Foxfire puede ser la, la serie eh, una película. ¿Y, los... y dejó al chaboncito por ella? No, amo, amo, Como me gustan las historias lesbianas por Dios. With marriage to Miller. According to the New York Daily News, the women hooked up numerous times during Jolie's marriage. Jolie divorced Miller in 1999 and pursued a full-fledged on-again-off-again relationship with Shimitsu, telling Girlfriends Magazine that she fell in love with her co-star at the first second. <laughs> <laughs> Qué lindo que, que estás en este equipo. Te queremos, bienvenido. Pero para, no cantes Victoria porque después viene Papito Pitt. No, después Así viene que... Brad, pero igual ya se dejó. No de cantes Victoria. Podría estar tranquilamente con, con Jennifer mujer. Aniston. Tenés que estar. Me encantaría. Una de mis amigas. Si me ves Angie católicos. tenés que estar con Jennifer. Sí, sí, sí seguro que nos ve. Nos está viendo. Obvio. Seguro, seguro. Jolie said I would probably have married Jenny if I hadn't married my first husband. The como la amo, como la amo. Siempre transgresora, la amo, la amo. Obviamente moved on, Jolie, with actor and now estranged husband Brad Pitt and Shimitsu. ¿Y con quién se casó Shimitsu? No sé. Con socialite wife Michelle Harper, but they are reportedly still friends. Still friends, dale. Sí. Bueno, still está, bien. está bien, friends. Está bien, sano, no. muy sí, sano. Vos, perdóname, vos sos amiga de tu ex. Eso no es verdad. Que no se puede ser amiga de la sí, ex. Sí, sí, sí. Retracto lo que acabas ah, de decir. Ah, ah. No, no, no, no, no. Retracto. Ok. Amber Heard. Amber Heard's marriage to Johnny Depp went down in flames and... <laughs> Amber Heard Burned down in flames ¿Entendés que se...? Pero para, para, para, para. Sí. Por quién quiero saber ya. Por quién Amber Heard la de, lo dejó a Johnny Depp. Ya lo quiero saber. In January 2013, Heard ditched Depp for model Marie Devillepin and was still shacking up with ex-girlfriend Tazia Van. Divina. Todo menos Johnny Depp. No Muy para. Muy bien hermana. Muy ¿El bien. ¿Quién lo está tatuada? ¿Quién es? Me encantan todas. ¿Quién es? No, no sé, pero me encantan todas. Divina, eh. Todas. todas la gustan. actitud. Todas me gustan. A mí también. While they were together, Portia de Rossi. Quién no la conoce a Portia de Alibagirl que está con él. ¿Qué para, pero ¿con quién estaba? ¿Con quién estaba? Saber? Estaba casada con un con, con un hombre. Sí, claro, estaba por casarse. Ay, para ¿verdad? mí siempre fue. A lesbiana. es de Rossi separada de su esposo Mel met en 1999. Se divorció. Sí, no, igual para. ¿Qué? Eh, yo creí que era que siempre había sido lesbiana. Esto es de lesbiana. Esto es muy de lesbiana pensar que Porcia de Rossi fue lesbiana toda la vida. No, no, no, no. No tiene un pasado hetero. Muy wow, hetero. Wow. Muy hetero. Rossi's brother's wife. It's possible that the reason McCall had an affair is simply due to the fact that Portia was not attracted to him. The star had once stated, "By the end of our first year together, despite my desire to be attracted to him, my latent fear of my real sexuality was simmering and about to boil." Oh, <laughs> me encanta, qué linda. About qué linda to que boil, es. Boy, qué linda que es. Porsche. Que hervir todo por el aire. Qué linda que es Portia. A few years after, during a 2004 awards show, De Rossi was introduced to Ellen DeGeneres and the pair began dating. Yeah, yeah. Four years later, in 2008, the pair were married and have been together ever since. Mm. To Aww, awesome. son tan chunis. Annie Hesh Ellen DeGeneres. No, Anne Hedge cancelada. ¿Por qué está cancelada? Porque cuando, no, en realidad para. En una época en Hollywood decir que eras lesbiana no tenía era más no, trabajo. Pobre, de no, hecho no, no. a él la pasó como el orto sí. hasta que después todo cambió. Y estuvo con Ellen DeGeneres antes de casarse con sí, y la negó. Y se pobre. separó. Y estuvo con un tipo para deshacer y, y cancelar que era lesbiana. Mi, mi Mal era cancelada. Tenía era muy difícil para ella. No, no, no. Esas cosas no hay que cancelarla y cuando la traiciona. No pudo hacerlo de otra manera para mí. Yo, yo no la cancelaría. ¿Vos qué opinas? No la cancelaría. Married Portia De Rossi. She was with actress Annie Hesch Hesch had been dating comedian Steve Martin. No, no, no puede ser. No, bueno She met DeGeneres and everything changed. Bueno, fue su, woman. fue su, no, has no date. Fue su mujer, fue la persona que le gustó como mujer, se enamoró de Ellen. Y bueno, puede pasar también. No. Ever since. Lauren Morelli. Orange is the new black writer Lauren Morelli filed for divorce from her husband of two years, Steve Basalone, in 2014. Sí la igual eh, esta es muy buena. Morelli and Basalone dated for four years before marriage, but her feelings for him changed completely when she realized that she identified. Amo, amo. With many of the gay men in the show she was writing for. After filing for divorce, on a romance without... Es parecía a Piper, ¿viste? Es es bella, bella, es se casaron. Muy parecía a Piper. Hermosa, hermosa pareja. This is the new black star, Samira Wiley, who plays the part de Washington on the show. Ah, son hermosas. hermosas se parece a, Kate, a Katy Perry también ah pues sí ¿No? sabes que sí officially came out as a couple at the 2015 Emmy Awards where they were seen walking hand in hand. Lindo. Okay, oh, no. October 4, 2016, Miley publicly announced her engagement to Wiley. Hermosas sí sí. Es que lo, lo sabía. Bellas bellas bellas bellas sabías sí. Yo no. Sé si lo oh, me enteré con el video. Lindsay Lohan. Lohan, dumb TV personality, Kailen Bess. Qué lindo es, lene, él, él es muy bonito también. Ella es hermosa también. Es lindo. Muchos problemas tuvo pobre, ¿Sí? pero sí, muchísimos. De qué lindo. De es? todo tipo, pobre, porque bueno, a veces Hollywood se las lleva. Aplicadora, La pues, sí, sí, sí, es terrible. Seven promptly moving on with Samantha Ronson. They dated for two years, with Lohan basically partying alongside Ronson every night while she was DJing. <muchas> se la rebancó Colin si lo en ese momento si bien no lo salió a decir públicamente se la rebancó porque era una época donde no pasaban estas bueno, cosas bueno yo no lo sabía sí, no. ahora vos lo sabes como yo speaking about relationship with Ronson Lohan once remarked I was bold enough to say yeah I like a girl and that put her in a situation where she was being attacked every day that's not fair and what am I left with heartbreak that was three years ago oh. it was my last serious relationship total Lohan total oh. la pasó re mal Igor but the split the end of last year. Sí, no sé su vida ahora, pero cuando estaba con Samantha Ronson, sí me acuerdo que era un tema. Sí, fue un tema regres, sí re Sarah Paulson, <tose> Just... la, <tose> la cara de la mina, la, amo a Sarah Paulson. Rob <tose> the American Horror Story star Sarah split up with famous playwright Tracy Letts and amo amo esto amo amo amo yo no lo sabía mentira Me ahora the dating actress Holland Taylor I knew it don't be surprised prior to dating Letts Paulson actually had a relationship with actress Cherry sí sabía sabía, ¿Sabía? yo no sabía entonces estaba fallido no, sabía sabía. no lo que pasa es que yo soy muy stalker de parejas lesbianas o sea vos lo sabés yo muy no bien yo no sabía nada yo lo sabía porque ¿Vos además vos la amo sabías? a Sara Paulson la amo so, a Sarah yo a Paulson. también a una la amo actriz increíble sí, increíble y, y la amo entonces le busqué el historial Jones Kristen Stewart, After Robert Pattinson. Kristen Stewart. Paren, Ella fue eh, co-star. Bueno, ahora El lo van Robert a decir. Sí, sí, sí, lo dejo a Robert Pattinson por. cheating on her Twilight co-star and then boyfriend Robert Pattinson with Rupert Sanders. The couple broke up only a short time Sí, verdad? Since this point, Stewart has only been dating girls. Yes. The actress first dated French singer Stephanie Socolinsky for a few. Hermosa pareja, hermosa. Pero mira, ahora están, siguen con con Stephanie. Eh, mírame este besito sí, acá. Mírame este acá, ya no les importe los fotógrafos. Me encanta. que Me da cariño, sí, la amo. Before moving on to an on again, off again relationship with digital effects specialist Alicia Cargill. Yes. Me gusta, porque le gustan las chicas que están en tecnología. Le gustan las techy girls. Since late 2016, Stewart has been dating Victoria's Secret model and Miley Cyrus's ex-girlfriend. Sí, mi Miley Cyrus's sí, ex. -girlfriend. Stella Maxwell. ¿Dijo? Yo te dije yo sabía esta que esta chica de Victoria's Secret, sí. Este ángel de Victoria's Secret, yo me acuerdo Estuvo con Miley. Qué bonita. Stella Maxwell, es una bombonaza. Mal. No puedo creer esta lesbianidad que estamos viendo, la amo. No es no El sabía. mejor video de la historia. <risa> o <sea>. Stella Maxwell. <risa> Billie Jean King. Billy Jean King. No la conozco, ¿en serio? Sí. Tennis legend Billie Jean King was married to sports promoter Larry King for 21 years. Por que en paz descanse, se acaba de ir esta semana. Not to be confused with the infamous TV talk show host of the ah. same name. The pair married ah. in 1965, but lesbian ¿Qué? about Billie Jean 1980 when her former secretary Marilyn Barnett Qué escándalo. Qué terrible. Malísimo. Pobrecita, a ver qué pasó. Malibu after the ended. Terrible. Es que era en otra época, a los 70, es muy Ay, todo muy confuso. In 1981, Marilyn Barnett. It has been over for quite some time. Wow. Se animó, wow. To which Larry added, this has been a difficult time for Billie Jean, her family and her friends. I've known Billie Jean for 19 years and I don't think that anything that transpires will affect our relationship. The divorce. Wow. en in 1987 but remained friends. And King came out of the closet officially in 2000. Ay, qué bueno oh, que pudo salir, qué bueno ya que pudo salir. Muchos años, pero. Cuántas personas que nacieron en el en el tiempo equivocado, sí, ¿no? Muchas. Terrible. She now lives with longtime partner and fellow tennis pro Ilana Clos. Ay, las amo. De Mira quién está. La amo. Quién sí, está. lo sé. Conozco toda la historia. Cynthia Nixon. Toda la historia. Sex in the City Star Cynthia Nixon was with partner Danny Moses. Person. Pará, porque ahora está haciendo la de Ratchet sí, con ella. Pero ella, vos sabías que ella. Sarah Paulson con ella, para mí son parejas. Fue un. No, no, no, ojalá porque Sarah Paulson no está, con, está con la señora más grande. Con la bueno, actriz. pero ojalá que, que en Ratchet ah, se enamore. Sí, Ratchet sí, pero pará, te quiero. Ah, okay. la lesbiana que sabe todo de la historia de las lesbianas del ¿Qué? mundo porque amo estas historias y encima cuando yo estaba en el closet vivía por buscar historias de lesbianas tipo que, que dejaron a sus maridos por mujeres yo decía yo voy a terminar siendo una de esas me voy a tener que casar con un tipo la voy a dejar por una chica yo pensaba eso oh. cuando era hace muchos años y cuando Cynthia nixon salió del closet ahora lo vas a ver fue increíble porque ella hacía tipo una comeo una de las come, cuatro come hombres de sex and the city oh, sí. y fue muy groso y fue como wow explotó todo y si sí. Shortly after, news broke that Nixon had a girlfriend. That girlfriend is now Nixon's wife, education activist Christine Marinoni. Yes. Oh, activist. Mm -hmm. Demi Lovato. <laughs> In shock. Con lo que la amo a Demi No sabías, eh En shock No lo no sabías No, no lo no sabías no. Yo te traigo la información Sí, sí, acá Disney Alam Demi Lovato was known for dating That 70s show star Wilmer Valderrama Fausa bien? No ¿Y sabés con quién estaba Wilmer Valderrama también? ¿Qué? Con Lindsay Lohan Estuvo con todas las lesbianas del mundo Wilmer estuvo con Lindsay también Lo sé si ¿Será lo sé. un lesbiano? No, eso sí que... Sí, bueno, le gustan las mujeres Cuando se rompieron Todos estaban curiosos de ver cómo el the pop singer would rebound. Lovato ¿Cómo no estuvo A ver. enjoying time with yo tampoco. Demi, te amo, Demi, si estás mirando esto. Yo te dije, yo te traigo las buenas nuevas. Sí, sí. sí. Drew Barrymore. No, no, sí. Drew Barrymore se decía hace años. Yo eh. no lo sabía. Y sí. Tiffon Home, Drew. Hey, eh. Tiffon Jones. This English actress has married a couple of different men and has settled down with kids, but she used to be a real wife. Qué bestia, qué, qué ¿Para viste que de caras parecía a nuestra amiguita? De caras parecía a nuestra amiga. A Jules. A Jules. Sí. My sí. sí. child. Rumor has it that she even hooked up with the magazine mogul Jane Pratt and Diosas. Fan, soy fan, soy fan de estas historias legiánas. 1990s. Wanda Sykes. Sí, sabía de Wanda. No sé quién es Wanda es Sykes. es una comediante okay. muy conocida. Ok, vos sabías de Wanda, entonces adelanto. Bueno, no, no dale, dale, dale. For siete años, la actriz y Wanda Sykes fue casada con un hombre, productor de Dave Dale Howe ¡Y lo dejó! Sí, lo abandonó, pobre. Bueno, no hay que reírse tanto, mi amor. Bueno, sí sos... lo dejó. No te puedes reír tanto del pobre tipo. <risa> Flower boy. <risa> It took her years to realize that she actually preferred the company of women and now she's happily married to her partner. Ay, oh, qué beshas. Beshas. Alex. These women are all proof that bueno, bueno, listo, ¿te gustó? ¡Por Dios! O sea, estoy fascinada. Gracias por mostrar este video. Ahora ustedes saben de muchas lesbianas o de muchas... Sí. Confirmado. Muchas confirmado. O sea, está chequeado esto. Igual no importa, sí, bro. Está, o sea, chequeado, está chequeado. Quiero que sea verdad. Quiero que sea verdad. cómo salir de closet en Valen y Sophie No, está igual. Está chequeado. Claramente esto no está chequeado, pero qué lindo sería que fuese todo 100% verdad. Todo verdad. Todos, verdad. verdad, todos verdad. Porque, porque somos todas bisexuales y lesbianas <risa> en el mundo. Bueno, amigos. <risa> bueno, <risa> <venido>. <risa> Chao.